Soy Isabel de Armas, vamos a comenzar el módulo 1 y la unidad 1, que es la introducción al curso. Se van a ver los gestores más conocidos y explicaremos las principales características de cada uno, para qué sirven estas herramientas, los gestores bibliográficos. Pretendemos que quien realice este curso adquiera unas competencias básicas en el manejo de unos cuantos gestores. Además de conocer las funciones esenciales de cada uno de ellos, aprenderemos paso a paso su manejo. Si realizas el curso completo, te llevarás mucha información para decidir con qué gestor quieres trabajar. Además, hoy puedes decidir que te interesa trabajar con uno y mañana preferir cambiarte a otro. No hay problema, no, no, no nos tiene que importar cambiar, porque la bibliografía importa muy bien de un gestor a otro. ¿A quién le puede servir? Pues estas herramientas son útiles para los investigadores que tienen que realizar un trabajo de investigación o una tesis doctoral. Hoy día debería ser imprescindible utilizar una herramienta así. Para los estudiantes también es una buenísima ayuda para que realicen los trabajos con la bibliografía en un estilo normalizado. ¿no? Y para los bibliotecarios que tienen que resolver problemas a los usuarios en el uso de estas herramientas. Para ellos es muy útil aprender el manejo de varios de estos gestores además para realizar una búsqueda y presentársela a un usuario en, este, en, en los gestores vamos a encontrar una gran ayuda y en el caso de los bibliotecarios formadores en el uso de estas herramientas pueden tener en este curso un primer contacto con alguno de los gestores que se presentan aquí y los docentes lo mismo también pueden ver en el curso varios gestores y elegir cuál le parece más adecuado para enseñar a sus alumnos ¿quién no se ha visto con algún problema cuando ha tenido que escribir un artículo con la bibliografía? ¿cuánto tiempo quita ponerla en un estilo de cita normalizado? pues si aprendemos a utilizar una de estas herramientas ganaremos mucho tiempo y nos serán de gran ayuda ¿para qué nos sirven estas herramientas? Pues en primer lugar, para almacenar las referencias, crearnos una base de datos propia con las referencias bien organizadas, importándolas de los catálogos, de las bases de datos y de Internet. Los programas de gestión bibliográfica o gestores bibliográficos son programas informáticos. Vamos a ver algunos de ellos. En primer lugar, ProSai, que es un programa clásico muy potente que se instala en el ordenador y lo mismo le ocurre a Ennode y o Reference Manager, que es muy utilizado en el área de biomedicina. Es de estos tres, su propietario es la empresa Thomson. Pasemos a hablar del gestor de que no tiene una versión local, trabaja en línea con conexión a Internet. El gestor EndNote Web ha pasado a llamarse muy recientemente EndNote Online. Actualmente tenemos tres versiones de EndNote, la versión escritorio, que sería esta, y dos versiones en línea, la que se instala, la, la, la que tenemos suscripción con la base, las bases de datos de ISI, es el caso de cualquier usuario de una universidad o centro de investigación español tendría acceso al EndNote online y una versión que ha sacado muy recientemente más reducida libre que tiene menos almacenamiento, menos estilos de cita entonces tenemos estas tres versiones de EndNote pasemos a hablar de Zotero que es un programa en abierto, es decir, gratuito, que es un complemento del navegador Mozilla Firefox, aunque se puede usar también con otros navegadores. Y Mendeley, que también es en abierto y tiene una versión local y otra en línea, como vamos a ver más adelante. Resumiendo, programas que se compran y se instalan en, en el ordenador, pues ProSite, ReferManager Manager y en Node. En línea, RedWords y Programas que tienen una versión escritorio y otra en línea pues es el caso de EndNote y Mendeley Habría que puntualizar que eh, los gestores en línea en el caso de necesitar más capacidad de almacenamiento para las referencias de la que ofrecen por defecto suelen dar la opción de comprarla Pasemos a hablar de Latex Latex es un un sistema de composición de textos orientado especialmente a la creación de libros, documentos científicos y técnicos que contengan fórmulas matemáticas. Y es actualmente bastante utilizado en el área de, de ciencias, y por tanto, hay algunos gestores que están específicamente desarrollados para el uso de látex. Eh, tanto TEX como LATEX fue creado por Donald Knuth en la Universidad de Stanford y creó TEX, que es inicialmente para facilitar la creación de artículos para la American Mathematical Society. Es un sistema de tipografía que se encarga del formato de texto. La idea consiste en redactar un documento plano sin formato ninguno y ahora vamos a hablar de Big Tech. Big Tech es una herramienta, un gestor bibliográfico, para dar formato a listas de referencias que se utiliza habitualmente con el sistema de preparación de documentos LaTeX. Tech también, aparte de un gestor bibliográfico, es un formato de archivo basado en texto independiente del estilo para definir listas de elementos bibliográficos como artículos, eh, libros, tesis. Para empezar a manejar el formato Big Tech, estamos hablando ahora de formato, que, que separa el formato del contenido y no depende de la aplicación, tenemos algunas herramientas, espe especialmente todas las que manejan Latex, como por ejemplo pues Docear, que es un conjunto de herramientas de software libre y multiplataforma para investigar, organizar y crear documentos académicos, una biblioteca digital, lector PDF, hacer notas y mapa mental. O sea, su forma de trabajar es bastante diferente a los gestores que hemos mencionado anteriormente. LIX, que es un programa gráfico y multiplataforma creado por Matías Etric y que permite la edición de texto usando LaTeX también. Por lo que tiene todas las capacidades de notación científica, edición de ecuaciones, creación de índices, como hemos dicho anteriormente, muy, muy recomendable para el área de ciencias y vamos a hablar de un último gestor que, se, de, que utiliza LaTeX como sería el caso de Hubrec que separa el formato del contenido y que tiene muchas funcionalidades hay gestores mucho más sencillos que son en línea como, como puede ser el caso de BitME o RedBase, que las funciones básicas de cualquier gestor las hacen, como es la captura de referencias de los catálogos y las bases de datos en Internet y la ayuda para escribir artículos o citar mientras escribimos. Si aprendemos a utilizar los que vamos a ver en el curso con estos más sencillos, no tendríamos ningún problema en usarlos. El gestor Mendeley, vamos a verlo en uno de los módulos, es un gestor eh, de referencias libre y multiplataforma, que como hemos dicho antes, dispone de una versión local y otra web, y está a caballo entre un gestor de referencias clásico y otro de referencias sociales. Tiene un módulo de estadísticas muy interesante en el que se pueden ver las publicaciones de nuestros colegas, cuáles son los documentos más leídos de un tema específico, etcétera. Queríamos en el curso, aparte de que viéramos Mendeley y esta parte desarrollada como gestor de referencias sociales, ver algún gestor de referencias sociales específico y hemos elegido Saiyulai, que está desarrollado por Springer. La característica de este gestor es... Compartir referencias con otros colegas. Para finalizar, podéis investigar en sus webs y otros gestores de este tipo, también bastante conocidos, para, para compartir eh, referencias, como puede ser el caso de Connoti o Tukulav, que está integrado con las bases de datos de Scopus y Science Direct. Bueno, pues con esto acabamos la unidad 1. Muchas gracias.